Me escopeta, me va a dar mal, está, está conmigo. ¿Batido? Sí. ¿Dónde? ¿Batido? Ah, ¿Batido? Vale. Vale. ¡Arriba, está, está arriba! Ah, vale. Los veo, los veo. Bueno. ¿Tío? ¿Tío? ¿Tío? Ese chinque, el 5, se te ha olvidado, ¿no? Por el culo la Inco. ¡Ah! Muy bien. ¡Mira, tu madre ¡Me da tomado trinco! Mía, ¡Me ¡Y me le mato por 25 veces! ¿eh? Cosas de peruanos. ¿Ha ganado el concurso? Abajo, eh. Sí, abajo, no, abajo. Espérate, ahora, ahora te lo cuento. Ya se te va a molar. Ah, vale, mientras más, mejor. Eh, aquí, aquí, abajo, abajo. Un tiro, bro. Bueno, Acá de confirmar dos kills por la cara Eh... ¿Qué haces, Monzo? Por aquí arriba, Chilling ¿Tú? Ah, pues ahorita es el eli? Un tiro Y, y se coge el ¿eh? Oli, ¿sabes? Está, pobrecillo Si es que... El a flotar, se, el, el, el, el... el... Tocado, tocado, tocado. A ver, se mosca ahí arriba y no pasa nada, tío. ¿Por qué espía el helicóptero, curón? De No, no, no, si no tenía el heli, el heli no le he tocado. No, sé es milagro que no te hayamos matado, en verdad. ¡Hunt them down! ¡Seguimos, ¡Sí, Bro, bro, qué arma es esa, la MP40. Es que la MP19 no es malísima, bro. Es muy mala Es muy mal. <tose> de la lechuga... Ulti y es uno solo, bro... <risa> ah, ahora es un igual Vale, demás sí, sus troleadas... Como el moon... y es lo que en el techo? Los míos, los míos son... Acabo de entrar, cabrón. Yo, el hijo la cara Abajo Uy, casi te de mata, ¿verdad? No es el techo este, tío. ¿Dónde vas, tío? Está a la derecha, a la derecha. Bueno. Madre mía. Vaya puta freída, tú. Va a seguir moviéndose. Bro. Vamos a empatar a estas, ¿eh? ¿Me dan una placa? Sí, ten. Ah. Creo que estoy muy muerta. Ten. Aquí. No. no es coche. coche, es, el coche es el coche, es el coche, es el coche. Ya, pero yo, Ejece, yo me. Tiene una caja aquí, tiene una caja aquí. Ese no sé, es el coche que venía antes a por el metro. No sé, ha pasado. Mí. Me preocuparía más por el team que viene, la verdad. No me entiendo. A un tiro. Ah! En, la, en la tienda. Está tirando. Buah, wow, mira que vida ahí, chaval. Ya, un tiro. Derecha.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 ¿De dónde me la pega? De la, de la torre. De la torre. De la torre me la pega el hijo de la gran puta. Ah, no, no es la torre, What? Ah, sí, sí, sí que hay. Sí, sí. Me sí. la torre, ¿eh? Puede ser sí, ataque en la torre, boludo. Otro ataque y yo tengo un ahí. Me ha un tiro, tío. Gato, se no. el, miso, el mío. El, mío. el, el es mío. Del ator de todos, eh? tíote, tíote, tíote. Team, yeah, un izquierda, un aire, un aire. Un aire, uno izquierda, un aire. se Ha tirado, Se ha tirado, se ha tirado, ah. se ha tirado <insulation> ¿Tengo más gente? ¿Tiene más gente? No? Sí, tengo eh, más gente, más gente. Arriba no están, ¿eh? Arriba no está, todo está bien. Yo, tengo son, yo necesito son placas, está abajo. No, no está, en su... Está el... por las escaleras, ¿eh? Yo voy a comprar no huevos... Eh, pero no tengo arma de corta. gente aquí. ¿Dónde? La candela de vivir aquí atrás... No ahí, ahí, ha caído ahí, ¿eh? Wp? Ha caído en esta, creo Nossa, Vale, perfecto Voy yo a derecha, ahí voy izquierda Vale Ya, se lo okay. están juntando Ya te escucharon Me escopeta, me va a matar Está conmigo hijo de puta. De verdad, tío Puso de mierda ahora Necesito llegar y espero que me cubras por poder agarrar un arma o algo ¿Has dado el resto? Ya, tengo un arma aquí ya Pírate, tío, pírate Ya, ya, ya Lo que pasa es que no tengo arma No No, no tiro. Vienen los demás, vienen los demás Espérate, Darex sal, sal, sal de ahí, si puedes oh, Joder, tío, de verdad F***ing campers sí. Está esto puto lleno de camperos, macho. He por estos putos sitios, tío. Lo mejor que tengo es una puta Owen, tío. Te te sí, sí, voy a Sí, sí, voy, voy. No te voy a ir. No te va Por allí. Me piano! Me lo trae ahí o ¿Dónde está? Atención, no lo veo. No lo veo. No está Nooo, es de aquí. No, arriba, no. Están, están, arriba, están, arriba, están arriba, están arriba. Los veo, no, los veo. Ha no, no, no, no, no. batido uno. Si ¿Sí tienen ataque, a ir a tirarlo. No. No, se me acaban de poner los OPs, tío. Voy, voy, voy a. Ha a, a, a, a, ¿A, no, a uno, Moncho. Ha batido uno monstruo. fatal, tío. Aquí hay uno. Azul, azul. Oh. Oh. <tus> <tus> ¿Dónde está azul? ¿Dónde dónde? No. Rally point Negative. Rally point son dos, eh, creo Me son dos... Ay, bueno Mira, ¿vistes? Y con nice Está todo claro, ¿eh? otro Ese no puedo... Confirmar. Vale, mira yo Ya, tengo un chiste Cuidado por detrás el otro está en casa. Sí, sí, sí, viene. por aquí, ¿eh? Quedan dos y uno. no problema. Yo tengo uno, yo tengo uno. Ya está en la casa esta. Vale, estoy mirando todo. Dale, si puedes, tiene esta casa. he a la derecha de Todavía dentro de la casa, todavía dentro de la casa. Está abajo. Sí, Darnes, ahora se va a cenar. Uno… 31. Está batido, bro. ¿Cómo te tirado a caer aire? Porque antes de morir. Falta uno que está ahí abajo. Está ahí dentro, está así, claro. Creo que está con usted, el que quede. Sí, sí. Y aquí no hay nadie, tío. Está ahí, mundo. Contigo está, lo escondí un rato. Sí, aquí, a la torreta. Sí. ¿Cuáles son? No, no, de no. ¿Eh? De nada, de nada. No. La, la salvadiña. No, no, Macaroni. ¿Qué? No, no, no estaba la, la partida. Pón, no, ¿sí? bro. 18, 13, 12, 16. Ni pero ¿cómo les va tan mal de FPS si yo juego en una laptop? No, pero siempre Es, es, es este sitio. Es este sitio que va horrible. este sitio a mí me va a 60. Igual que siempre. Igual a todos nosotros. Ah, porque… Tú estás acostumbrado a jugar a 60, cabrón. ¿Los otros no. ¿Me estás llamando pobre? <ríe> no, jugador de 60 FPS. Ya, ya, ya. Sí, ¿Puedes jugar 60 FPS? Seguro?